La saludo nuevamente desde Crescante y te voy a pedir de favor que le des un print screen a esta pantalla. Vamos a generar este modelo de dibujo. Si te gusta el ejercicio, dale like y compártelo para generar más comunidad. Eh, y bueno, ponme ahí en los comentarios y ponme en los dedos positivo. Si este video te llama la atención, practicaremos algunas herramientas que nos permiten construir este tipo de ejercicios que suelen ser a lo mejor un poquito más complejos de lo que eh, particularmente hablando son los anteriores. Entonces aquí le vamos a dar Stop Share, vamos a abrir un nuevo archivo en Solidworks y te voy a pedir de favor que lo que hagas es un croquis sobre el plano alzado. Vamos a hacer un círculo con centro en el origen que va a tener una dimensión de 100, de 100 de una vez. Y bueno, lo que te voy a, eh, a continuación te voy a pedir que hagas un arco de tres puntos en esta posición, luego una línea en esta otra posición, y finalmente un arco de tres puntos en esta otra posición. Eh, estos arcos al final de cuentas también tienen dimensiones entonces esta línea mide de ancho 15 estos radios son iguales pero antes de que le digas que son iguales pues simplemente les decimos que esta distancia entre ellos son 40 milímetros 40 milímetros la otra cuestión aquí relevante es que la, la distancia entre esta línea y el centro del círculo eh, de acuerdo a las medidas que nos están manejando son 85 y ojo, ahí nos están poniendo 85, se está haciendo todo un desbarajuste, no pasa nada, simplemente nos vamos a select y en seleccionar nosotros seleccionamos el punto medio, apachurramos la tecla de control, seleccionamos control y hacemos un alineamiento vertical. También seleccionamos que ambas líneas son iguales entre sí. Arcos son iguales entre sí. Y la otra situación aquí relevante es que la distancia que hay de esta orilla a este centro de manera vertical son 20 milímetros. Y bueno, ahí están ya conectados, son iguales. Ojo con esta, esta es horizontal, estos dos son iguales. Y vamos a colocarles el valor correspondiente a su radio. Miden de radio 65. Ya habíamos dicho que son iguales, entonces le ponemos un radio. ¿Sabes qué? Este radio mide 65. Y ahora sí. Ya quedaron de la misma posición. Ahora lo que vamos a hacer es crear una matriz circular de croquis. Eh, obviamente le damos clic donde, a donde dice parámetros en matriz circular y seleccionamos el centro. Ya que esté seleccionado el centro, vamos a repetir entidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Va a ser separación igual en 360 grados y vamos a seleccionar lo que vamos a hacer como matriz, que es estos tres arquitos, a medida que nos quede esta como florecita aquí. Le damos a aceptar, la tenemos ahí, ya nos copió nuestros, eh, de hecho salí del croquis, entonces te voy a pedir de favor que lo edites y tenemos grados de libertad, estos grados de libertad observa, de alguna manera, no los alcanzo a ver, pero eh, si yo muevo, Observa, si yo muevo uno con un clic sostenido, me doy cuenta que el grado de libertad que queda es el del centro de las matrices, entonces le doy clic al asterisco y clic al origen con control sostenido y los hago coincidentes. Y ya quedaron este, colocados en la posición de referencia, entonces ya simplemente recorto a mí, a, para que me quede de esta manera. Aquí ya me llevé una parte que no me debí de haber llevado. Voy a tener que revisar. Aquí está. Entonces le pongo recortar y recorto esta parte y recorto esta parte. Se quedan todos sombreados. Le, me salgo de recortar. Y tengo mi primer bosquejo. Eh, las notas de acuerdo al print screen que te pedí dicen que vamos a hacer tres sketches a medidas de 70, de 100, 75 y 50. El primer plano que vamos a crear va a estar a 45 del primer, del primer plano. Entonces, vamos a operaciones geometría de croquis plano y vamos a generar paralelo al plano alzado. Voy a poner vista isométrica para que... Lo puedas observar y vamos a ponerle una distancia de 45 milímetros. Eso es lo que nos pidió, 45 milímetros. Ya que estamos dentro de esa opción, nos vamos a operaciones, nos vamos a croquis sobre el plano alzado y le ponemos en esta ocasión, le ponemos la posibilidad de eh, copiar, de copiar entidades. Sí. Esa es una manera de hacerlo. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Convertir entidades. Eso es lo que, lo que me va a permitir hacerlo. Convertir entidades. Seleccionar cadena. Seleccionamos cadena y le decimos aceptar. Y se copió el bosquejo que teníamos en la parte de atrás. Esto es una opción para que nosotros ya no tengamos que hacer nuevamente el bosquejo a una escala de 75. Entonces, ahora sí, una vez que está seleccionado, eh, bueno, una vez que tenemos ya esto, vamos a, lo selecciono con el contorno de adentro y le pongo, eh, le pongo ajustar escala de entidades. Ya están todos seleccionados, la escala me bajo un poco le pongo le quito lo de copiar selecciono este punto como mi punto de escala y le voy a poner ahora punto .75 y se va a hacer a punto .75 el el engrane o el perdón, el bosquejo que estamos haciendo. Observen. Hay una pérdida de relaciones ahí que me hace que esto se pueda mover, si ¿Sí lo observan. Entonces ahí lo dejo y ahora lo que voy a hacer es girarlo. Vamos a ponerle girar. Vamos a poner Ahí no, esta entidad no la voy a girar, sino voy a girar esta entidad. Ya que la coloqué, simplemente voy a generar en el centro, voy a poner, voy a poner el centro y le voy a dar que lo gire. Y dice que hay que girar los 15 grados. Eso es lo que nos está diciendo. La rotación entre cada sketch serán 15 grados. Entonces le ponemos 15 grados. Y ya le damos a aceptar a la posición. Una vez que quede colocada nuestra posición, vamos a, abrir, vamos a abrir una ventanita con un clic sostenido. Ojo, vamos a abrirla completa para que se seleccione todo. Y vamos a ponerle fijar a esa característica para que ya no se nos mueva ningún rasgo de la misma porque nos quedaron ahí con grados de libertad. Le damos a aceptar. Y observen, lo voy a poner en vista isométrica para que ustedes lo alcancen a observar. Y ya tenemos ese plano. Lo voy a ocultar el plano. Ya pueden ver su sketch. Y vamos a hacer otro croquis a partir del plano alzado. Pero ese croquis, perdón, vámonos a salir, me regreso al isométrico y me voy a operaciones, geometría de referencia, plano y me voy al plano alzado nuevamente. Y ahora ese plano alzado dijimos que iba a estar a 95 milímetros, entonces ya lo tenemos a 95 milímetros del primer plano. Entonces ahora... Para que no nos estorbe el croquis anterior, lo vamos a ocultar. Botón derecho sobre el árbol de modelado y ocultar. Y nos vamos directamente a construir un croquis sobre este plano número 2. Croquis sobre el plano número 2. Convertir entidades. Ya sabes, seleccionas una de las entidades. Ojo, ojo, ojo. Acá. Si se pasó algo, entonces vamos a ver qué es lo que, estamos, que está ocurriendo. Entonces eliminamos ese croquis. Y ya tenemos acá nuestro croquis 2, nuestro plano 2. Entonces le ponemos croquis al plano. Y ahora sí, convertir entidades. Acuérdate, croquis sobre esta cara, convertir entidades. Espérenme tantito. Algo está ocurriendo acá en mis software. Lo vamos a poner. Croquis, ahora sí, sobre esta cara. No me estaba dejando hacerlo. Convertir entidades. Otra vez se me está haciendo... El mismo panchito de hace ratito, como que dejó de seleccionar. Ahora sí, convertir entidades, seleccionar cadena. Ya lo seleccionamos. Me estaba con el clic que le estaba yo dando, estaba sal sal del, del, del archivo. Entonces, ya lo tenemos. Convertimos entidades. Si tú lo observas, ya está copiada las entidades. Se salió. De la edición, ahí está la edición nuevamente y ya sabes, vamos a hacer lo siguiente. Ajustar escala de entidades. Seleccionamos todas las entidades, bajamos el punto, le damos clic, dejamos de copiar y le ponemos que ahora es al 50% del dibujo inicial. Ya estamos al 50% y ahora la vamos a girar. Le damos a aceptar a la escala. Le ponemos girar. Seleccionamos todo. Nos vamos al centro. Le damos clic en el centro y giramos 30 grados. Entonces le ponemos 30 30 grados, perdón, que me tarde, mi mouse ya anda como que no tiene ya la precisión que tenía antes. Le damos a aceptar y le seleccionamos todo y le ponemos fijar a las relaciones. Y ya tenemos nuestro último croquis. Entonces voy a mostrar el siguiente croquis, voy a ocultar el plano, eh, el plano que... Acabamos de hacer, me voy a ir a la vista isométrica para que puedas observar tus características y a partir de ahí simplemente voy a hacer una operación de recubrir y voy a seleccionar esta línea, esta línea y esta línea para que me conserve eh, la trayectoria o aproxime la trayectoria que hay entre los tres sketches. Y una vez que tenemos esto, pues simplemente ya concluimos con la primera etapa de nuestro dibujo. No quiere ser que sea la única, pero es la primera etapa. Y ahora podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer un sólido de revolución. Ese sólido de revolución lo vamos a hacer sobre el plano vista lateral. Y observen, ya tenemos aquí nuestro bosquejo. Y ese bosquejo que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a crear una línea constructiva que vaya del origen. Ahí, ojo. Ahí está mi línea constructiva, perdón. La voy a poner en este sentido para que no estorbe. Y bueno, ya tenemos oh, línea constructiva. No les digo que está como raro mis, mi mouse. Ahí está. Esa es la línea constructiva y ahora voy a hacer un bosquejo. Ese bosquejo va a tener más o menos la siguiente forma. Porque vamos a hacer un sólido de revolución. Vamos a bajarlo. Vamos a meterlo hacia la izquierda Vamos a hacer una ligera bajadita. Otra línea horizontal. Vamos a hacer un arco. Ese arco lo vamos a pasar para acá. Luego vamos a hacer una línea. Luego vamos a hacer una línea para acá. Otra pequeña línea. Otra línea. Una línea más. Una línea que pegue acá. Y una línea que cierre el bosquejo. A manera que nos quede un bosquejo muy similar a este. Y una vez que tenemos ese bosquejo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle cota inteligente esta orilla a esta línea constructiva en diámetro. Le vamos a poner 9 milímetros. Como le hice para el diámetro, ahorita lo repito con otra medida. Por ejemplo, esta medida. Observa. Lo único que hice fue, es más, me voy a salir, le voy a poner escape. Para que lo veas, cuota inteligente, seleccioné la línea, seleccioné la línea constructiva y en lugar de quedarme del lado derecho, me fui hacia arriba, del, perdón, abajo, me fui hacia arriba para que me dé la opción de diametral. Y a esta le voy a poner 78, 78, a esta que tenemos acá le voy a poner 76, 76. 76 milímetros. A esta que tenemos acá le voy a poner 72. Y a esta que tenemos acá le voy a poner 65. Esta distancia mide. Oh, ya le damos escape y ahora sí vamos a seleccionar esta medida: 32 milímetros. 32 milímetros. Esta otra medida tiene 48 milímetros. 48 milímetros. Se van ajustando. Uh, esta medida de aquí tiene 10 milímetros. 10 milímetros. Esta medida tiene 46 milímetros. 46 milímetros y esta medida tiene 5 milímetros. 5 milímetros. Si nosotros vamos viendo esta característica, nos vamos dando cuenta de que ah, estamos con este grado de libertad y a este arco le vamos a poner que mide 11 de radio 11 de radio y la distancia entre este punto y este punto le vamos a poner que sean 22 22 a medida que nos quede algo parecido a lo que tenemos en pantalla. Más bien dicho, que nos quede ya lo que tenemos en pantalla. Una vez que tenemos ya nuestro bosquejo realizado, simplemente le damos a aceptar que se revolucione en 360 grados y ya tenemos nuestra segunda parte de esta característica. Nos pasaríamos ya a la parte final. Vamos a generar un croquis sobre esta cara. Un, cro un croquis sobre esa cara. Vamos a construir. Voy a poner una línea constructiva de aquí. Línea constructiva. De aquí para acá vertical, que esté conectada. Vamos a seleccionar una... No sé si de alguna manera ahorita observen, nosotros estamos sobre esta cara. Entonces simplemente vamos a hacer lo siguiente, convertir entidades, seleccionamos este círculo para que lo tengamos ahí de referencia, ya que lo pudimos seleccionar, ojo, lo voy a poner de esta manera, ya lo que hacemos es lo siguiente, vamos a trazar una línea, esa línea esa línea va de este punto a este punto, y luego nos vamos a ir así, y luego nos vamos a ir para acá, y a esa característica le vamos a poner 10, 5 y 5. Parece 10. Vamos a ponerle 10. Ahí está. 10 milímetros. 5 de aquí para acá. 5 milímetros. Y la distancia y la altura de esto a hacer 5 ahí está 5 milímetros y luego recortamos sabes que todo esto no me interesa y me queda ya el diente de la característica que vamos a hacer, ¿no? en este caso me salgo del bosquejo oculto el otro bosquejo que tengo por ahí abierto que es este de acá lo oculto. Me quedo con solo este bosquejo y me voy a operaciones extruir. Cambio la dirección. Y le doy la extensión. En este caso, la extensión de esa característica son 48 milímetros. ¿no? Y le pongo 48 milímetros. Ya que lo tengo ahí. Ahora sí me voy a una matriz circular de croquis. Activo acá para seleccionar este círculo que es en el que corre. Y le pongo... Le pongo... Vamos a contar los dientecitos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Creo que son 14 en 360 grados. O 15. Creo que son 14. Una vez que ya tenemos nuestros 14 dientes, pues simplemente le damos a aceptar, ¿no? Le damos a aceptar a la característica y ya que está la característica de eh, que tenemos, estoy checando nada más que sean los 13 instancias son, perdón. Entonces le ponemos 13 y le damos a aceptar y quedó. Ya nuestra figura realizada, podremos nosotros con esta figura generarle el material, quitar material y le podemos poner un acero, una que puede ser un acero 1045 estirado en frío. Y ya quedó nuestra figura Realizada, podemos calcular las propiedades físicas del material, y ahí también estará su centro de masa de nuestra característica, ¿no? De nuestro volumen, nuestros momentos de inercia, nuestra masa. Y todo lo correspondiente a esas propiedades físicas del material. Si te gustó este video, dale like, compártelo y dame más ejemplos para que podamos seguir trabajando en nuestras actividades. Te mando un saludo y nos vemos en la próxima. No te olvides de compartir el canal. Nos estamos viendo.